de cada martes, Alberto Vázquez. Saludos Alberto, bienvenido. Víctor, saludos Emanuel, saludos Saludo. Saludo, saludo San Francisco de Macorís y el mundo. Alberto, hoy un tema, como siempre, interesante lo que usted toca con nosotros aquí en este segmento. Y hoy, es, y hoy son las contradicciones gubernamentales, ¿verdad?, alrededor de la ley de extinción de dominio y su peligro. Un tema que se mantiene en el tapete porque todavía... No tenemos eh, en definitiva una ley como esta, que, de los cuales eh, se van a lograr muchas cosas, entre ellos poder utilizar verdad esos bienes eh, sustraídos eh, por personas que por la no existencia de una ley como esta, pues nada, son condenados, salen y vuelven a disfrutar de esos bienes que en su mayoría son eh, estafados al Estado. ¿Cuáles son, Alberto, esas contradicciones que usted dice están alrededor eh, de, de la ley de extinción de dominio? Bueno, mira, raíz, tú sabes que la semana pasada y la antepasada fue una semana muy activa desde el punto de vista de las declaraciones de altos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, la posición de los Estados Unidos como tal en torno a al manejo de la República Dominicana frente a la seguridad jurídica, frente al manejo de la justicia, se pronunció. La corrupción. La corrupción. Y entonces, en ese sentido, el presidente reiteró su compromiso con la transparencia. Y dentro de esa reiteración de su compromiso con la transparencia, insistió en que la ley de extinción de dominio público sería aprobada y dejó entrever como que sería aprobada en esta legislatura, cosa que parece ser que, a menos que, que el presidente solicite eh, una extinción de la legislatura, pero no creo que, estando ya tan cerca de primir, pueda existe esa posibilidad. Pero a la declaración del presidente, entonces se opone con una declaración adversa el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, quien decía que no, que la ley de extinción dominio no iba a ser aprobada. A lo mejor él parte de que no va a ser aprobada en esta legislatura porque va a estar bien avanzada. Lo cierto es que cuando el presidente da unas declaraciones y no a través de su cero sino el presidente y otro funcionario de la categoría del presidente de la Cámara de Diputados, dar una diferente, tú observa una mmm, disonancia entre ambos... Siendo del mismo partido. Sí, entre ambos funcionarios eh, del, al, del nivel más alto de, la, de, de, de las posiciones estatales. Estamos hablando del presidente de la República, que se entiende que tú no puedes con un fundamento, porque tú puedes decir, bueno, yo, la legislatura está muy avanzada, yo en, sería difícil, sería difícil que se pueda aprobar por el tiempo que nos queda, pero no que no se va a aprobar contradiciendo el presidente. Entonces, observo una contradicción eh, tal vez innecesaria y que no cae bien al ejercicio gubernamental, que no se ve bien eh, para... Eh, la burocracia gubernamental porque nosotros los ciudadanos necesitamos unos funcionarios que se manejen de forma unificada que afinen cada una de las posiciones y siente, se entiende se, los presidentes poco improvisan o poco deben improvisar para ser más sincero poco deben improvisar y se entiende que el presidente cuando asume una posición de esa naturaleza es porque tiene el toro por el cuerpo. Claro, y sin la intención de que eso se pueda ver como que el presidente está bajando línea, pero se supone que esas opiniones, de alguna manera fueron consensuadas y eso debe de invitar o incitar a que todo debe ir al unísono, o sea, por la misma línea, claro. sin la intención de que haya que bajar una línea. Pero también, o sea, pero el presidente la puede bajar. Claro. Eh, pero, el presidente es, es pero su vamos, jefe de su partido. Eso es asumiendo, Alberto, de que, que el presidente sea está experimentando una hiperdemocracia, o sea, que no tenga que decirlo oye, me es la línea, o sea, por eso supone que... que Siendo el nivel del funcionario inteligente por demás, o sea, deben entender cuál debe ser. Esa contradicción que usted plantea, ciertamente no se corresponde con. No, se, con, no, era, no era necesario. No era necesario. Pero a la hora de abordar eh, la ley de extinción de dominio, el compromiso que tiene el presidente, esa ley tiene siete años ya en el Congreso. Tal vez viene viene ver, es la más joven. el proyecto. Tal vez es la más joven. Cuando viene a ver, es la más joven. Alberto, una pregunta con relación a. A esa ley de extinción de, de dominio, ¿no será que haya allí en el Congreso intereses de que no se apruebe dicha ley por parte de los mismos funcionarios que conforman dicho Congreso? Mira, eh, nosotros en el análisis que pretendemos hacer y que estamos realizando de esta ley, también enfocamos, enfocamos un posible peligro... Que implicaría esta ley, un posible peligro. Señores, esta ley establece eh, situaciones altamente delicadas, porque lo que establece esta ley, el anteproyecto, cuando te habla de ley de extinción del dominio, es invocando que el Estado, a través de sus organismos, sus estructuras, mediante una sentencia que vacuen los tribunales, puede despojar de la propiedad privada a cualquier ciudadano o ciudadana, no solamente que demuestre el Estado que esos bienes son fruto de la corrupción, narcotráfico, lavado es que no demuestre el origen ilícito de esos bienes. Y aquí lo que más hay es personas que no tienen cómo demostrar... Una parcelita. ...el origen lícito de bienes. Bienes. O y, sea, no solo no se alimenta quedamos. la corrupción. No, no, claro que no, porque también toca eh, los aspectos privados. Sí, sí, claro que sí. Claro. Pero partiendo... Partiendo de bienes que usted no ha logrado justificar. No necesariamente esos bienes tienen que ser del Estado. Ojo con esto. No necesariamente estos bienes tienen que ser del Estado. Usted, de la noche a la mañana, aparece con una riqueza. Usted no es funcionario, usted es un civil que quiera. Usted cae dentro de la ley de extinción de dominio. O sea, usted puede ser despojado de la propiedad de esos bienes. ¿Por qué? Porque también la ley persigue el lavado de dinero, que es una modalidad muy usada y que los Estados Unidos están muy interesados en que la República Dominicana detenga el lavado de dinero que por múltiples modalidades, dicen ellos que se da en este país. De hecho, por eso sí. es que el presidente, en ese contacto que estuvo con el encargado de negocios de la embajada, pues hace referencia al interés que tiene de que realmente esa ley se pueda aprobar. Ahora, Alberto, me gustaría que eh, usted plantea eh, esas contradicciones que existen alrededor de eh, la parte gubernamental eh, para, para eh, dentro de esta ley. Me gustaría que usted mencionara algunas de esas contradicciones. ¿Cuáles son? No, no. La principal ya la enfocamos. La principal es la posición que tienen dos funcionarios de la categoría más alta del Estado de que si sí o que si no ¿verdad? en torno a cuál sería el futuro de esa ley en estos, en estos momentos eso no debe darse eso no debe darse y ya el otro punto ya es compenetrándonos con la misma ley es una ley que encara mucho debate con muchas aristas yo he tenido la oportunidad de revisar el anteproyecto Observar algunos puntos, y por eso te digo: se trata de una ley delicada, de una ley delicada que el presidente está en la obligación de empujar su aprobación. Para esta legislatura es importante, porque esta ley tiene aspectos mucho más delicados que el Código Penal, mucho más delicados que el Código Penal, porque aquí hay muchas fortunas. Porque no va a ser solamente los bienes, que será un punto a discutir, adquirido a partir de la aprobación de la ley. No va a ser solamente ese punto, porque, porque si, si venimos con una ley que no toque bienes anterior a, a, la, a la aprobación de la ley, pues de nada serviría. Entonces, ¿cómo aplicaría allí el tema? ¿No sería eso violatorio a la irretroactividad de la ley? Bien, ahí es que estamos, ahí es que estamos. Lo que pasa es que esa ley de extinción de dominio tiene muchas veces la intención de invertir algunas reglas procesales algunas reglas procesales que son reglas en la actualidad y que en esa ley se convertirían en una excepción. Por ejemplo, ya te decía, no basta que el Estado pruebe que esos bienes son lícitos, basta con que tú no pruebes la licitud de esos bienes, las ganancias, ¿de dónde vienen? Entonces, esa es, sin lugar a duda, una excepción al principio de presunción de inocencia. Albert, sin lugar a duda, claramente enfocado. Porque, ¿cuál es la regla? Que a usted hay que probarle la mala fe en un acto doloso, que a usted hay que probarle que cometió el hecho, no que usted no cometió el hecho. A no, usted hay que probarle, usted no va acusado de un homicidio, usted no va a probar que no lo cometió. Primero hay que probarle a usted que usted lo cometió, Tú no tiene que empeñarse tanto en, en, en, en probar que no lo cometió. Basta con usted decir, no lo cometí. Y eso es suficiente con que el otro, si no prueba que usted lo cometió, debe ser declarado culpable. Aquí, en algunos aspectos, el fardo de la prueba se invierte. Pero es una legislación que viene siendo arrastrada y unos puntos que vienen siendo arrastrados desde otras legislaciones. Y tú dirás, bueno, pero que entonces aquí vamos a. Chocar contra principios elementales de derecho. Ese es el tema. Alberto, usted tiene. Ese es el tema. Usted, como abogado e eh, interesado por por, por escudriñar en, en este procedimiento de esta ley, eh, usted ha tenido en mano, ha manoseado, ¿verdad?, el, el anteproyecto. El anteproyecto sí. eh, ¿Qué dice, por ejemplo, cuando una persona a nuestro alrededor eh, tiene bienes. Que, que nos sorprende, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Juan Pérez tenga todos estos bienes sin saber de dónde vinieron? Eh, y personas que, que crecimos, nacimos, crecimos juntos y no hay forma de cómo yo pueda darme cuenta de, oye, mí, ¿de dónde sacó todo este ¿De dónde bienes? fue ese progreso? ¿Quién procede? O sea, ¿quién acciona eh, con la intención de que realmente Juan Pérez pueda... Eh, demostrar o viceversa eh, que, pose que puedo justificar esos, esos bienes que posee en principio el Estado pero recuérdate que eh, o, le, o le, le informo que en temas de bienes posiblemente sustraídos del erario público cualquier particular puede accionar podría incluso esa ley incorporar para temas de lavado que el Ministerio Público pueda actuar frente a cualquier denuncia interpuesta por un particular porque el camino que lleva la posición que pretende asumir el gobierno en contra del lavado es hacerlo un tipo penal que incluso los particulares puedan denunciarlo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Es que los Estados Unidos han colocado y tienen el interés de limitar el lavado de activos de su dinero aquí en República Dominicana. Y nosotros no podemos de desconocer, porque todo esto tenemos que verlo en un contexto, Víctor. Nosotros no podemos desconocer ni dejar de reconocer el compromiso que tiene. El presidente Luis Abinader con los americanos. Fíjate que el presidente Luis Abinader. O, o para no, no estigmatizarlo con la inversión extranjera, Alberto. No, no, no, no, no, vamos a estar claros. Es que en esa posición el presidente no guarda no guarda distancia. El presidente ha sido en sus actuaciones. Señores, yo, pero vamos vamos Como ellos son la, eh, los mayores inversionistas. Víctor, cuando compraron. Yo eres <risas> inversionista, ¿verdad? Exactamente, cuando compraron. Entonces, por eso es el interés de ellos de que las cosas sean con transparencia. Vámonos, Alberto, a su, vámonos a la toma de posesión. Fui muy democrático. presidente. Vamos a la toma de posesión del presidente. Todos los funcionarios. Y un funcionario de primera categoría. En la primera fila. Y la competencia de los Estados Unidos, ¿quién es? China. ¿Dónde estaba? Usted no recuerdo dónde estaba. Yo soy humilde. Arriba. La arriba. humildad. ¿verdad? Pero como buenos diplomáticos... Cuando nosotros llegamos... Como buenos diplomáticos, al otro día estaban en el palacio. Cuando saludando, nosotros... Cuando, saludando a la vicepresidenta. Porque, porque fue llamado. Porque nosotros, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos sentamos en el asiento de atrás. Y después... Venga para acá, Alberto. Si Eso es lo que pasó. Con Entonces usted ve lo delicado de esta ley. Amén. De que en el título que pongo este tema, dejo caer dejo caer la madurez que se necesita por parte de nuestro sistema de justicia para trabajar temas como esto. Señores, estamos hablando de personas que tienen fortunas, estamos hablando de, de situaciones de bienes que usted puede ser despojado, que a usted puede, de manera provisional, le pueden confiscar, confiscar su uso de esos bienes hasta tanto una sentencia ordene su comiso o decomiso de forma definitiva entonces esa ley ¿ustedes que estamos hablando del compromiso de esa ley? no creo que va a ser tan fácil su aprobación porque a mí me interesa Alberto. pero hay un compromiso de parte del presidente y Recuerden que uno de los compromisos, el mayor compromiso del presidente de los venaderes con la corrupción, y es su bandera, siempre digo, y lo repito ahora, la bandera para el presidente mantener o poder hacer un balance contra la carestía, con, mira ahora mismo el tema de la, de la fiebre porcina, o sea, para tú poder hacer un balance y no dejar caer tu popularidad, tú tienes que Cumplir los compromisos con el pueblo. Y este pueblo quiere, después de perseguir los corruptos del pasado gobierno, del pasado y del pasado gobierno, quiere que esos corruptos sean despojados de sus bienes. Así de sencillo, Víctor. Así es. En sí. esa camisa, <coughs> en esa camisa se encuentra nuestro presidente. Yo estoy 100% de acuerdo con usted, Alberto. Son muchos los compromisos y nosotros, eh, convencidos de que el presidente pudiera cumplir con gran parte de esos compromisos, como usted señala. Por ejemplo, está el mismo caso desde que llegó al poder, eh, la, el interés y la importancia que tiene una reforma policial. Y todo el mundo sabe cuál es la razón por la que no se ha hecho. Y él dijo que en su gobierno eh, esa reforma policial va, así como otros compromisos que ha hecho. Y ojalá que todos estos compromisos, valga la redundancias, se pudieran cumplir, porque la única forma, Alberto, de que realmente este país se pueda enrumbar por el camino que todos los dominicanos deseamos y esperamos que así sea. Alberto, gracias por estar con nosotros. Sabe que yo soy suyo, si ustedes, mío, y nosotros somos del pueblo. Así es, así muchas es, gracias, es, Alberto. Bueno. El próximo martes nos volvemos a reencontrar con Alberto Vázquez, con otro tema que estén en el tapete, ¿verdad? Y que tengamos pues nosotros la, el deber de que Alberto Vázquez pues venga a hacer esos análisis como siempre muy atinado y con mucho conocimiento. Gracias por estar con nosotros.